¿Qué pasa? ¿Qué Eso puse y esos no son y solo tira por Instagram. Instagram. Ya yeah. sé que siempre voy a brillar yeah. y tú no voy a hablar yeah. el centro ya yeah. no me para yeah. de yeah. mirar ya es estoy. Por estar a mí no hay respeto. Pero te porté a con el y sube el precio. Yo no me motive cuando me escribió ese serio. ¿Por qué le rechacé? Eso es un misterio. Yo sí me sube debo, pero no cambié. Soy más pobre que mañana, pero más rico que ayer. Me imperio, no vamos a caer. Y tengo ra garantizado, no me falta de comer. Tenía Hasta <mécitos> el paso estoy sacando fuera con mi poder. Tú quieres saber de mí, pero no te voy a dejar. Si no estuviste antes, ahora no voy a ayudar. Porque estoy en speech y nunca voy a parar. Porque vivo por un sello. Y aunque sea por dinero